Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En este video vamos a hacer la portada de sociales. Esta portada la pinté con pinturas acrílicas y utilicé una esponja. No se pueden perder el paso a paso. Bueno, vamos a tomar el cuaderno. Vamos a tomar dos hojas por ahora. Y vamos a aplicar silicona líquida para pegarlas aplicamos bien a mí me gusta mucho utilizar silicona líquida porque no quedan arrugas no vayan a utilizar pegamento blanco no se lo recomiendo y ahora vamos a utilizar pinturas acrílicas blanca azul fucsia que las compré en la tienda del dólar por solo 5 mil pesos también voy a utilizar que sería la base para esta portada, pintura acrílica negra, voy a utilizar estas tapas que tenía que para mí son muy útiles, por eso las guardo. Y voy a colocar la pintura en cada tapa. Voy a utilizar también estas esponjas, una de aluminio y esta que es para tapizar. Vamos a tomar la esponja y la untamos de pintura acrílica negra como les dije esta será la base y vamos haciendo así vamos pintando así como en toquecitos ustedes pueden pintar o sea hacer la base más oscura si desean voy a tomar ahora la pintura acrílica azul y voy a hacer lo mismo vamos a pintar así dando toquecitos Si la quieren con más color vuelvo y les digo pueden dar o pintar con más toquecitos con más pintura para que les quede con más color bueno ya estando seca voy a colocar este cartón porque voy a empezar a pintar con la pintura acrílica fucsia lo voy a hacer con esta esponja que es como para tapizar muebles y vamos a aplicar así la pintura vamos descargando para que no quede muy cargada de pintura y vamos dando toquecitos así les cuento que cuando termine de pintar al dar la vuelta a la hoja va a quedar con arruguitas porque como esta pintura moja las hojas entonces va a quedar con arruguitas pero eso tiene solución enseguida vamos a mirar qué vamos a hacer seguimos pintando Nos quedaría así. Ahora vamos a tomar por este lado la pintura acrílica blanca y vamos a hacer así como unos parchecitos. Miren que se va viendo como toda bonita. Pues me parece a mí que se ve como toda bonita. Como la pintura acrílica está fresca, voy a tomar esta diamantina color plata o milleria que también se llama así y vamos a colocar a cada parchecito y dejamos secar muy bien. O sea, vamos a sacar bien el resto de la escarcha o de la diamantina ahora acá en esta parte como les dije quedó arrugadito vamos a aplicar la silicona líquida la aplicamos en toda la hoja y vamos a pegar así o sea no son dos hojas las que vamos a necesitar son tres para esta portada pegamos bien y vamos a dejar secar muy bien. Nos quedaría así. Miren que ya no se ve como tan arrugada. Vamos a tomar ahora. Esto es papel sticker, hoja sticker. Vamos a abrir y vamos a hacer los dibujos por este lado donde está la peguita. O sea, el adhesivo. Voy a dibujar. Como es una portada de redes sociales, yo busqué en Google planetas. Todo lo que tenga que ver con planetas, estos dibujitos. Acá de dibujar la luna con dos estrellas que se hacen a los dos laditos, las dos estrellitas. Voy a dibujar en esta parte, esto es como una antena, creo yo. Una antenita. Acá voy a dibujar un sol, pero lo voy a hacer diferente así, es como o oh no, no sé qué planeta será, pero yo digo que sí, debe ser el sol Hacemos estos triángulos Acá voy a hacer una banderita que también estaba en esos dibujitos, supongo que también hace parte de ellos Voy a hacer acá como una estrellita, esto es como, sí, eso es como también otro planeta Un cohete Hacen los dibujitos que deseen. Los pueden hacer más grandes, como quieran. O hacerlos así. Voy a dibujar acá. Esto es como, como una torre de control, no sé. No sé qué será. Pues luego yo así o como una antena, no sé. Bueno, y no podía faltar el astronauta. Como pueden ver, son dibujitos que son muy fáciles de hacer. Ahora vamos a delinear con micropunta negro. Este es un marcador de punta fina o de punta delgada. Vamos a delinear las estrellas también igual así... Y para pintarlas voy a utilizar este charpie, que es de punta más gruesa. Igualmente vamos a retenir esta parte de la bandera, esta parte del cohete y esta parte de esta antenita. Ya de nuevo con micro punta alineamos y nos quedaría así. Vamos a cortar. Yo les voy a mostrar cómo vamos a ir cortando. Vamos a cortar así, dejando como un borde blanco. quedaría así vamos a cortar la antenita si no les había dicho que le había hecho esas rayitas que ahí pueden observar para que se las hagan cortamos así la luna igual así las estrellitas quedaría así y vamos a terminar de cortar bueno ya teniendo los cortados también corté unos cuadritos que son 8 de 2.5 por 2, 2 centímetros que sería para escribir el nombre de la materia y vamos a empezar a pegar cada figurita como les dije si no quieren hacer todas estas imágenes pueden hacerlas más grandecitas y pegan ya las que deseen pero a mí me parece que queda muy bien así pegándolas todas y vamos a pegar así los cuadritos donde vamos a escribir la materia de sociales. Claro que los cuadritos los pueden ubicar como deseen. Voy a escribir sociales. Lo voy a hacer con una letra fácil. Y vamos a delinear así. Vamos a delinear así porque vamos a pintar dentro para resaltar esta palabra sociales. Amigos, recuerden compartir este video con sus amigos y ya pronto empezaré los videos para San Valentín. Ahora lo que vamos a hacer es delinear las imágenes o las figuritas también pueden pintar las que se ven muy bonitas bueno amigos esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado este video que le den manito arriba que se suscriban y sobre todo que comenten porque no veo que están comentando mis videos hasta la próxima